Guapa, ponme otro ratita mía, que paga mi empresa. Enseguida te traigo tu veneno. traigo lo que quieras, guapa. Que un bombón como tú no los hay en mi pueblo. <risa> oh. <risa> Buenos días desde Adra, con amor. Soy Zutano Mengano, reportero de <risa> You Are TV. Nuestra intención es entrevistar al infame director de cine de terror, Jared Morte, que se encuentra in The City para rodar su último film junto a Chuman Fu, su guionista, Arkady Bejakovic, su camarógrafo, y Kof Kinder, su figurante fetiche. Trabajará por first time con el reconocido actor de western, Johnny Stars. Y con la versátil actriz del cine para adultos, Jolly Golden, recién llegados from Hollywood, California. Sin más dilatación, acompáñenme a intimar con tan interesantes figuras de culto, pero no se olviden de disfrutar el programa mientras saborean un delicioso burrito guacala gringo. Por favor, la entrevista, señor Morten. Debes saber que ayer mismo fue la fiesta de principio de rodaje. Sí. No se abrasas. Joder. La cabeza me da vueltas. ¡Mara! ¡Échame una mano! Ay, Jarret quería en mí. Gracias, Yata. Qué tía estás hecha. Jarret, como ya estará más que dorado su ego, pasemos directamente a las preguntas comprometedoras. Dispara, Sandío. ¿Es cierto que incluye imágenes subliminales en sus películas? Memeces, argucias, falsos rumores. Yo soy un artesano, un creador de sueños. Mi público me ha confiado sus corazones. Yo jamás jugaría con sus mentes. <risa> Señor Morten, señor Morten, corre el rumor que despidió a su script. Ya tenemos que repetir, nos hemos saltado el eje de mirada. <risa> Si te entendré en el bien. Sí, mm. ¡Para nada! Ella se marchó porque le salió curro en una feria ambulante. Siempre quiso ser una freak. En el sentido más clásico de la palabra. Así que por fin su sueño se ha cumplido. Ya anda camino Prusia, de gira, con su nueva compañía. La extrañamos, pero nos las arreglaremos. Estoy segura de ello. ¡Hostias! ¡El sheriff! Me alegro que sigas vivo. A mis brazos, colega. Cuidado, jovenzuelo. Si no quieres acabar de cabeza en el abrevadero, mojado y oliendo morro de caballo. Jolly. Bomboncito. Confitura de amor. Encantado de conocerte en persona. Esto es un orgasmo. Ah. <risa> Enseguida estoy con vosotros, chicos. Esperad que termine con esta cutre entrevista. Díganos, señor Jarrett, ¿cuál es su razón para crear cine? ¿Qué sentimientos se encuentran plasmados en sus películas? Veo que esta pregunta tocó su fibra sensible, ¿eh? Mm. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Creo Films, para meter lo que me gusta Carnaza Casquería Y tetazas En realidad trato de meter la semilla de la bondad en todas las historias que cuento Ah, No, mentira mi único objetivo es transmitir a respetable toda la suciedad que mi negro corazón alberga. Aunque quizás mi guionista tenga algo más que aportar. Yalet y Fu Manchu, ser buenos amigos. Conocernos en su viaje a China mucho tiempo atrás. Pueblo, ser desagradecido. Y que la el cabeza de Fu como un pelador. Molten, fascinado con atrocidades leales y cuentos chinos que Fu Manfu él Así que ayudar a escapar a Europa y da el trabajo a Chumanzú. Doy <risa> gracias a los dioses por la oportunidad que da a Chumanzú. Ahora solo queda el contar. Bonitos lelatos para iluminar a los infantes. Ellos. salen el futuro. <risa> Señor Morten, se agota el tiempo de la duración máxima. Y no sé cómo piensa ganar con esta basura el certamen de Abra. ¡Es como zumbarle a un gnomo! Con el teaser de mi próximo estreno quedará patente mi talento superior Mira, miedo, yo te protegeré. Mira Jory, ese hombre es como una pásala. Oh, tranquila, es la mummy de Ramón Rap. Está más muerta que el futuro de Jory. No hará nada que te incomode. De amenizarte las entrañas. Gracias. Oh, ha sido un placer. Una laguna negra, un cucu grullo, un cohete. Oh, para yo lo disfruté bien. Zutana fulana. No no, no, no. No, no, no, por favor, vamos. Es una Vuestro dios Cuando despertéis de este sueño Adoraréis mi creación Como una obra maestra ¡Especial! ¡Monsters! Monsters. No, <laughs>